Bienvenida, bienvenida. Esta bolsa me la pidieron mi grupo de Facebook de Bolsa Tejida y Manualidades. Y ahora os digo los materiales que necesitáis para elaborar, elaborarla. Materiales que necesitáis para hacer esta bolsa. 620 anillas, 150 cuentas. Yo lo compro en lo basado a estos baratos que hay en España. Compré cuatro bolsas. Dos de ellas utilicé 11 de cada color y si las hacéis de un solo color pues con dos bolsas tenéis de sobra ganchillo número 2 de Dal, aguja colchonera tijera y el y alicate siempre lo tengáis a mano porque siempre hay que quitar rebanada y cosas que tiene la anilla. hay que dejarlo lo más plano posible y ante todo muy limpia eso es muy importante y lo nylon del número de grosor 9 podéis utilizar de otro grosor y utilicé un ovillo y un cuarto que las 650 que se lleva mucho hilo pues y no la hacéis la boca esta que yo le hecho aquí pues con un ovillo tenéis de sobra vale bueno espero que os guste y que vamos a realizarla hola amiga hoy vamos a hacer un bolso bueno hay una fiesta en nuestro patio de aquí de mi casa y hay un follón perdona pero no tengo otro día para hacerlo eh, vamos a hacer esto, este bolso como yo le digo el 8 entonces en este 8 vamos a hacer 40 anillas y este se teje diferente al bolso Virgi virgil que hice yo porque necesita que haga curvatura y se teje de otra forma aquí se teje de una forma y aquí de otra empezamos la anilla sabéis que tenéis que lavarla y quitarle los picos veis aquí hay unos picos no algunos tienen esto lo hacéis así y lo quitáis no tiene que tiene que quedarse así planito entonces vamos a empezar Como lo tenemos que tejer este de otra forma al que hice yo del bolso virgen. Así empezamos los medios puntos. Madre mía, qué jaleo ahí en el patio ese. medio punto esto es parecido a la otra pero no es es diferente además se hace se une la anilla de dos formas diferentes en este bolso el hilo que hemos empezado lo vamos a ir dejando ahí para ir escondiendo así que vayamos tejiendo todo medio punto en cada orificio Aquí era como el de bolso virgin, ¿no? Pues aquí ya empezamos, ¿ves? Aquí. Metemos antes de unir otra anilla, pon, hacemos dos medios puntos, abrimos la anilla por ahí y hacemos otros dos medios puntos. Aquí. Antes de utilizar otra anilla, otros dos medios puntos. Y así hasta llega a 40. Cuando lleguemos a 40, paramos, que ahora os enseño cómo hacerlo. Madre mía, qué jaleo. Dos medios puntos. Eh, eh, eh, eh, que me iba yo a otro lado. ¿Ves? Aquí, antes de coger otra anilla hacer dos medios puntos aquí abrimos y hacemos dos medios puntos ahí y ya cogemos otra anilla y dos medios puntos lo tenéis claro no? hasta 40 hemos llegado a 40 lo doblamos por la mitad quedan los dos extremos iguales y esto es muy importante como tenéis que entrecruzarlo porque he hecho un ejemplo para que os deis cuenta si lo entrecruzáis así queda muy raro ¿no ves? si esta anilla, esta tira la echáis por detrás en vez de por delante tenemos que echar la, esta tira por delante, entonces queda un 8 bien puesto si lo hacéis al revés, mira lo que pasa entonces, es importante que esta tira caiga encima de esta, ¿vale? Luego ya le dais así, como si fuera una trenza, y ya está, ya, así sí. Si la hacéis de la otra forma, tenéis que estar batallando, con la, y además la forma se no se queda bien. O sea, no se queda bien en ningún momento. Está ahí batallando. Yo lo he hecho a posta para que os dais cuenta la diferencia. Se puede hacer, pero no queda igual que en esta. Que no se deforma el 8 en ningún momento. ¿Veis? Que esta que está deformada por completo. Que no se queda fija. La otra no la tiene ni que tocar. ¿Vale? Por encima. Esta por encima de esta. Así. Entonces aquí cogemos. Y hacemos dos medios puntos. Pero antes de meterla, voy a quitar el hilo por de fuera. Qué lata de gente. Y aquí hacemos dos medios puntos. y un punto deslizado en el primer. el primer punto que veamos después de la anilla no en el primero que hicimos sino el que le sigue a la anilla una vez que hagamos el punto deslizado hacemos cuatro cadenas Pasamos por aquí la aguja y espera para que se venga para, para poder llegar a este lado. Por eso hacemos punto de risa a las cadenas. Y aquí se queda por la mitad, ¿no? Pues tenemos que procurar desde aquí a aquí dos anillas que las vamos a tejer de esta forma. Ahora vamos a tejer la mitad, porque la otra mitad cuando demos toda la vuelta llegaremos a terminarlo entonces aquí tejemos de esta forma lo unimos las anillas de esta forma dos medios puntos y en vez de juntarlo como estábamos juntando antes hacemos por separado cada orificio no juntamos las anillas dos medios puntos sin juntar las anillas y tenemos que hacer 12 en este semicírculo y en este semicírculo. Aquí, en este trozo llano, aquí ya lo hacemos como aquí lo hemos hecho. En cada orificio. Dos medios puntos sin juntar la anilla. ¿Por qué? Porque así el círculo, el semicírculo, queda más pronunciado, queda mejor. Si no lo hacemos, queda más cerrado. Y de esta forma se abre más ese es mi círculo y es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 ¿Veis? 12 de este y 12 de este y este voy a parar y hasta aquí me paro no lo, ya lo uno de la otra forma porque hasta que yo no le dé la vuelta ya no puedo hacer los 12 los en total yo tengo que procurar que haya 12 entonces aquí me queda 1 2 3 4 5 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 veis que es semicírculo y ahora a partir de aquí ya lo hago así ya agarro como hemos hecho aquí hasta llegar al otro semicírculo subo dos medios puntos en cada orificio pero juntando la anilla aquí ya juntando la anilla hasta llegar al otro semicírculo vale? a tener claro y cuando estéis tejiendo pues el hilo se va para allá y para que se mete entre media pues cogéis y hacéis así abrí y lo metéis y va donde estáis trabajando un poco latoso pero bueno tampoco es ¿Vale? Voy metiendo la bobina así. Ya mismo estoy llegando a los de 12 del siguiente semicírculo si y ya lo dejo como he enseñado aquí. Pues ya he llegado y ahora aquí hago 12 de estos, separando la anilla. Ya he hecho dos y ahora aquí hago hasta 12. De aquí a aquí hago hasta 12, separando la anilla. Es importante que lo hagáis porque así la curvatura queda más bonita del bolso. Del 8, como yo le digo, el 8. ¿Vale? De una en una sin juntar la anilla. Hasta hacer 12. Ya he hecho 12 aquí. Y ahora a partir de ahora ya junto la anilla. Hago dos medios puntos de cada orificio, pero en uno de ellos juntando la anilla. Hasta llegar al trozo que nos faltaba del otro semicírculo para que sean 12. O 12, 11, o 10, tampoco. Es... Más o menos lo mínimo es 10. Esta ya junta. Anilla junta. ¿Vale? Anilla junta. dos medios puntos, algo más despacio y esta la juntamos. Para hacerle dos medios puntos antes de juntar con la otra anilla. Ya he llegado a los que me faltaban de antes, del otro semicírculo y ahora aquí separado lo dejo abriendo la anilla. Por separado, ya por separado, ya llegamos a, a la primera que hicimos, aquí hacemos un punto deslizado, cortamos la hebra y escondemos el exceso de hilo un punto de rizado y ya escondemos el exceso de hilo a donde hemos tejido y tenemos que hacer 12 8 de estos con 40 anillas cada cada 8 una vez que le hagamos y acordaros de lo que os he dicho, ¿eh? que si lo hacéis, este lo he hecho a posta para que lo vierais. Tiene que caer por encima. Este está al revés. ¿Ves que está ahí al revés? Por encima. Entonces queda el 8. ¿Ves cómo se queda? ¿Qué? Y este se queda mal. Si lo paséis por abajo, no, no queda bien. Por encima. Entonces ya lo coséis. Procuréis que la abertura quede más o menos uniforme en del hilo que estáis haciendo sino hilo transparente que es de nylon hilo de costura transparente y en hebrais si queréis sacar tres hebras que en el otro bolso virgi os enseñé del hilo nylon sale y con haciendo esto salen tres hebras en el hilo nylon y podéis coser con la hebra ¿ves? haciendo esto y con esto podéis coser en este caso yo lo cosí sin quitarlo entonces coséis aquí aquí procurando que quede bonito estéticamente y aquí igual que uniforme coséis aquí y aquí aquí por la parte de atrás vale pasándola así la aguja para acá y termináis con dos puntadas como enseñé en el bolso virgi si no lo visitáis lo veréis y luego juntamos y cosemos entonces todos que más o menos la apertura que estén iguales uniformes y cosemos unimos esta con esto y esto unimos esto vale cosido también así eh, cosemos los 12 juntos y, y ya está no voy a grabar eso porque coser no creo que haga falta que ponéis así y los coséis juntos los trozos Está, está pidiendo lo veis está pidiendo aquí aquí y aquí que queréis hacerlo con medios puntos pues que tenéis que cortar la hebra o sea pasar el ganchillo por aquí y hacerlo con medios puntos podéis hacerlo hacéis medios puntos hasta aquí tenéis que cortar y aquí cortar y aquí pero yo lo veo un absurdo mejor coserlo coselo muy bien con una buena puntada de punto atrás para que quede firme aquí no le echo un nudo para que quede firme hay que hacer un nudo uh. ahí cuando escondáis el hilo hasta que no cosáis, cuando escondáis el hilo, que normalmente el hilo nadie se corta y se quema, ¿no? Se derrite. No lo derritáis hasta que no lo cosáis. Porque alguna hebra que escondáis puede estar por aquí y el plástico ese de que se vuelve como plástico, ¿no ves? Eso luego no puedes meter, introducir la aguja. Ves que está muy cerca de la unión. Entonces no puede introducir. Entonces quemarlo después de coserlo, todos los hilachos. Antes no. Antes no, porque luego cuesta mucho trabajo si da, eh, si da la casualidad que pilla en el sitio exacto donde vaya a meter la puntada, pues va a ser casi imposible que la metáis. Cuando lo cosáis. Y voy a hacer un pequeño aquí para que sepáis cómo lo termino yo, las costuras. Por pues si no, vais, no habéis visto el bolso modelo Virgi mío. Entonces hago así antes de terminar. Hago esto, lo meto por ahí, lo hago dos veces. Lo hago dos veces. Es como un nudo y así está seguro que no se te va a descoser lo que has cosido. ¿Vale? Dos veces. ¿Eh? Y luego este en del medio, y luego este, ya está. Puedes coser este, no vayáis al del medio, vaya al de abajo, porque así os aseguráis que esté y además lo juntáis muy bien, ¿ves? Y lo coséis un trocito nada más, no cosáis curva, porque si no se retuerce el 8, este trozo más plano que haya, aunque coja un poco de curva no pasa nada, pero no mucho más y coséis este y el último ya el de medio, ya lo encajáis bien y entonces queda parejo, ¿sí? porque puede pasar que cosáis este y os torcéis ¿ves? al coser este podéis que os torcéis y este está más alto que este entonces primero un extremo, luego otro extremo encajándolo bien Primero un extremo, luego ya el del medio, ya lo encajáis bien. Una vez que lo cosáis en los dos extremos, ya encajáis el otro, ¿vale? Es muy importante porque podéis torceros. Eh, la base vamos a hacerla con anillas, ¿no? Y vamos a necesitar 5 hileras con 28 anillas. Eh, hice esta base, hice la grabación, pero no salió bien. No sale bien y entonces decidí borrarlo. Entonces voy a hacer cómo se hace al empezar, que es igual que el bolso virgen que, es, que hice, la segunda parte lo explico, pero por si no queréis mirarlo, os voy a explicar cómo se juntan estas dos primeras hileras. Y las demás ya son iguales, me falta una quinta. Haré la quinta, que es igual que la tercera y la cuarta, ¿vale? La quinta la haré aquí, pero la primera... Ponemos anilla bonita y anilla bonita juntos, besándose. Dos medios puntos. Voy a usar una muestra para que sepáis cómo se hacen las dos primeras hileras. Dos medios puntos el primer orificio. El hilo que hemos empezado tiramos de él para que no se quede flojo la primera hile, eh, primera anilla. Cara bonita por detrás de las otras dos. Mirando para ti lo bonito. Ahora mirando para abajo lo bonito lo ponemos para abajo y lo introducimos en aquí y dos medio punto voy a hacer otra y os enseño cómo tiene que quedar quedando bonita por debajo el hilo lo vamos dejando por ahí por abajo. Al revés. Mirando para ti. Y así se va a ir viendo. ¿Ves? así hasta que hagáis 28 anillas una vez que llegáis a 28 anillas no juntáis ninguna anilla más y en los últimos dos orificios hacéis dos medios puntos hacéis los dos medios últimos dos medios puntos hacéis un punto deslizado no voy a cortar la hebra porque voy a hacerlo aquí la quinta parte que es igual que la tercera Hacéis un punto de y el exceso de hilo lo escondéis por aquí y ya quemáis. Que no hay hilo en hilo y el hilo en no hilo lo bueno que tiene es que se derrite. Bueno, pues ahora la vamos, así se tiene que ir viendo. Y ahora vamos a hacer como hago la quinta, es igual que la tercera y la cuarta, ¿vale? enfrentamos la anilla bonita con esta cogemos el hilo cogemos el hilo y introducimos dos medios puntos otra anilla mirando para ti lo feo y lo bonito para abajo y la ponemos en el orificio de aquí y otros dos medio punto hago otra y ya está y nos vemos a las 28 anillas enfrentamos este para acá, así la tercera y la cuarta, las seis como esta y la quinta, como estoy haciendo esta, las seis la tercera, las dos primeras, como he enseñado antes. Y cada vez que llegáis a las 28 anillas, hay un punto deslizado lisa, hacéis los dos últimos medios puntos aquí, en el último orificio, cortáis, hacéis un punto deslizado y metéis la hebra en, entre medias y la escondéis. Otra anilla en este caso la quinta pues no va a hacer falta cortar el led, porque vamos a empezar a tejer medios puntos alrededor de, de toda la base que queréis hacer una base de crochet tenéis que ponerle malla y este pedoble para que quede fuerte y firme la base ¿Ves? y se va viendo así tenemos que hacer 5 hileras de 28 anillas y en la fila 28 de la quinta la 28 anilla la quinta fila pues ya aquí hacemos los dos medios puntos pero ya no cortamos y deslizamos el hilo sino directamente empezamos a tejer alrededor entonces abrimos la anilla y empezamos a tejer Subimos con una cadena. Aquí mismo vamos a empezar y ya es rellena. Dos, tres con medio punto, cuatro. 5 y 6 6, aquí haremos 6 y 2, 8 seguro entonces ya está en lo de arriba 6 medios puntos y en la esquina 8 medios puntos y ya nos pasamos a aquí y aquí, a partir de aquí hasta aquí abajo todos son 2 medios puntos hasta llegar al siguiente extremo que hacemos la misma operación que hemos hecho aquí, de rellenar, y de aquí ya es subir para arriba a una altura de dos dedos más o menos y luego tenemos que juntar cuerpo con, aquí no vamos a cortar como hicimos con el bolso Birgi, sino es la subida, este bolso lo he visto así, ¿no? y con dos, con dos dedos de medios puntos con dos dedos de medios puntos pero no sé si me va a gustar hacerlo así lo voy a ver si veo que me gusta os lo digo que no pues tenéis que darle nada más que dos vueltas de medios puntos a la base y se corta pero ya os lo digo más adelante ahora mismo no lo sé primero hago la prueba y luego lo digo venga ahora mismo rellenar y como esta es una grabación y uniré la grabación de lo que yo vaya a hacer a continuación pues lo sabréis. aquí al final hacemos un punto de lisa en el primer punto que Subimos con una cadena, hacemos un punto deslizado y hacemos otra vuelta de medio punto. Le damos la vuelta a la labor, claro está. Y medios puntos. Hasta llegar aquí. Hemos llegado a la segunda vuelta. Hemos hecho hemos escogido el último punto el punto de y ahora subo con la cadena y vamos a, para que la subida quede yo para que quede una pestaña de subida yo ahora tejo cogiendo hay dos hebras no pues cojo la hebra de atrás hay dos hebras sabéis que tenemos dos hebras en cada punto Pues yo cojo la hebra de atrás y hago medio punto hebra para atrás es que hago eso y queda un remate muy bonito y queda subida para mí es la subida la hebra de atrás En un bolso trapillo es muy fácil pero aquí como es hilo en ailo de número 9 pues cuesta más trabajo ver la hebra pero queda una subida ¿no es? que se sube solo mira cómo se va subiendo ¿Ves la sensación voy a hacer un trozo y os enseño veis a coger la hebra por de la parte de atrás Hace como una pequeña subida así, para arriba. es a un remate que queda muy bonito. Son detalles. Que lo queréis hacer, lo hacéis, sino nada. Pero yo lo hago así. ¿Veis? Aquí están las dos. Hombre, siempre procura que la cuando esté ahí el remate, que lo bonito sea aquí. Que el remate quede para arriba y la anilla se vea. Nosotros veamos la, la, entonces, veamos la anilla de revés. ¿Veis? la hebra de atrás y hago un medio punto es que aquí me cuesta trabajo hacerlo porque no me no me la voz a mí oh, no puedo yo hacerlo de lejos ah, a ver me pongo así Ay. la hebra de atrás y realizo medio punto ves que hay dos hebras una y dos cojo la parte de atrás y realizo medio punto solo en esta vuelta ya la siguiente son medio punto normal y corriente cogiendo las dos hebras la parte de atrás y queda un remate muy bonito como hace la subida ella sola si sí, cogéis el punto de atrás de la hebra de las dos hebritas que tenemos aquí de un punto uno hay uno y dos pues de atrás ¿Vale? veis las dos hebritas una y dos por la de atrás así hasta que demos la vuelta entera y luego a partir de ahí medio punto para arriba hola voy a enseñar a poner si queréis porque yo he decidido poner unas cuentas y si queréis hacerlo conmigo como pues yo os explico después de eso de, os dije de coger la hebrita y de dar medios puntos he dado cuatro a la quinta vuelta, he empezado a poner las cuentas, con el hilo número 9. Si sí, hacéis con otro hilo, pues a, a centímetro y medio he empezado a poner las cuentas. Entonces, os voy a enseñar cómo se hace. Voy a hacer una muestra. Ya a partir de ahí voy a subir como tres vueltas más y ya cojo el cuerpo. Solo voy a enseñar cómo se he cogido yo las cuentas. Subimos con tres cadenas. Ahí está subida. Tres cadenas. Y hacemos en el mismo punto una vareta o un macizo, dependiendo de cómo lo decís, punto alto en cada país es diferente. Una vez que hayamos hecho los tres macizos o tres varetas, cogemos una cuenta y en el siguiente punto introducimos el ganchillo, metemos en el ganchillo la cuenta y en el siguiente punto metemos el ganchillo, sacamos la hebra o jalamos como dicen en otros países y lo sacamos por la cuenta y hacemos un medio punto y en el siguiente punto justo hacemos otra vez tres macizos o tres varetas y así correlativamente he utilizado 89 cuentas pero vaya que sea si aquí en España en el bazar chino compré una bolsa que viene todas las cuentas estas dos bolsas porque como yo he utilizado dos colores me ha sobrado bastante de las dos bolsas estaba hablando y no sabía lo que había hecho y ya está, hago otra cuenta y se acabó y así correlativamente hasta que llegué al final y ya con el último final seis un punto deslizado y se acabó, una subí una cadena y empecéis a, a subir con medio punto en el siguiente punto introducimos la cuenta en el ganchillo metemos aquí Sacamos la hebra por aquí Y hacemos medio punto Y a cinco relativamente Yo le he hecho blanco transparente Blanco transparente Pero vosotros podéis poner el color que queráis Y ya si queréis que os enseñe Hacer un bolso de cuenta Que se hace de otra forma Que yo lo hago así en diagonal Ya lo haré un tutorial de una un monedero de cuenta ¿Vale? Venga, hasta luego Espero que os guste si no queréis, pues nada más que a seis medios puntos de 4 centímetros hasta que lleguemos al cuerpo y unamos al cuerpo. 4 centímetros de medios puntos. Que claro que a, a subir para arriba hemos aumentado con las varetas. O sea, para poner las cuentas hemos subido, con, hemos triplicado los puntos. Entonces, teníamos 152 aquí abajo. En la siguiente vuelta, cuando terminamos de poner la última cuenta, le damos, subimos con una cadena y disminuimos un punto sí otro, no. sí, otro no. Uno sí, otro no, uno sí, otro no. Y mi forma de disminuir, que me da igual, ahí tres. Esta es la que menos se utiliza, pero yo lo he utilizado así, porque como está la cuenta detrás no se ve. Porque si lo disminuyo ya así, sale un agujero muy grande, pero como no se va a ver, porque está la cuenta, entonces yo he hecho uno sí, me salto un punto y lo disminuyo así En el siguiente un medio punto nada más el siguiente disminuyo en el siguiente me salto uno y lo pongo aquí vosotros que queráis disminuir de la otra forma cogiendo las dos hebras con las seis. este es más drástico porque sale como un agujerito pero da igual está la cuenta detrás no se ve y es más rápido este en el siguiente medio punto el siguiente, nos saltamos un punto y nos vamos al siguiente, y ya hemos disminuido. Uno sí, otro no, uno sí, otro no, ¿vale? Así, dura toda la vuelta. Ya hacemos un punto deslizado en la cadena que hemos subido y hacemos medio punto hasta llegar a 4 centímetros y medio o 4 centímetros.